Buenos días, señores y señores congresistas. Siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos y con una presencia de los congresistas Hurtado, Sabudio, Rogelio eh Justina Pasa, Juan Pari, Mesías Guevara, Luciana León, el presidente, con algo de reglamentario, damos inicio a la siguiente sesión. Sea constancia de la licencia de los congresistas. Carla Schaefer y Enrique Wong. El siguiente punto es el… La sustentación del proyecto de ley 18-19. Autoría del congresista Mesías Guevara, que establece el marco normativo general de las telecomunicaciones en el país. Le invitamos al congresista, M. Guevara, para que sustente dicho proyecto. Gracias, presidente. Colegas congresistas, reiterándoles mi saludo. Eh, este proyecto de ley se viene debatiendo y analizando de cerca de dos años. El año pasado, cuando el presidente era el congresista Rogelio Canches, en la última sesión, casi, eh, también prácticamente ya se había aprobado el predictamen. Solamente que en ese entonces hubieron dos proyectos de ley. hubieron la ley de competencia de telefonía móvil y la ley general de telecomunicaciones. Entonces, el señor viceministro, no sé si lo, habrá, lo, habrán, lo, lo ratificarán, como dice, va a haber cambios en esta oportunidad seguramente, él nos pidió que ampliemos el debate. Y lo entendimos así porque era necesario, era necesario porque esta ley es de suma importancia. Ya ha pasado un año y en ese año hemos tenido diversas reuniones, mesas de trabajo en las que ha participado el propio viceministro, ha participado AFIN, ha participado operadores, han participado el OCIPTEL, ha participado el MEF, ha participado el Colegio de Ingenieros, ha participado la sociedad civil a través de lo que son estas instituciones de defensa del consumidor. Y, y ha servido de mucho porque este proyecto de ley se ha enriquecido bastante recogiendo las diversas orientaciones y visiones. Y es por eso que hoy este documento que, que vengo a exponerles, que incluso obra en la agenda de ustedes o en su poder de ustedes, ha sido sustituido por otro proyecto. Es bueno que sepan como antecedente, que el orden jurídico de esta ley, de la Ley General de Telecomunicaciones que actualmente nos rige, es una ley ya antigua. Fíjense que en el año 94 se dio la Ley General de Telecomunicaciones con el objetivo de privatizar las telecomunicaciones. Y en ese sentido, al privatizar las telecomunicaciones, prácticamente tanto Entel Perú como CPT de ese entonces, se fusionaron y se vendieron a la telefónica del Perú. Y dentro de un marco jurídico, por supuesto, que para ese entonces era válido. Pero sin embargo, con el avance de los tiempos, el avance tecnológico y también en la coyuntura del mercado, nuevos servicios han hecho y hacen de que las telecomunicaciones tengan un nuevo marco legal. Fíjense que es bueno que sepan que en estos momentos, desde el 94 hasta ahora, el que rige la ley, de la, el marco jurídico de las telecomunicaciones en nuestro país es un decreto supremo que hace un texto único ordenado, un texto único ordenado. Y lo cual, si ustedes leen la primera parte de este decreto supremo, dice lo siguiente, Dice, el objeto de las telecomunicaciones va a servir para pacificar al país. Es decir, está viéndole un punto de vista de la coyuntura ya bastante pasada. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros? Ahora nos interesa a nosotros tener un marco legal eh, amplio, general, que nos permita precisamente encauzar. En esta comisión hemos aprobado diversas iniciativas legislativas que prácticamente están ayudando que se consolide las telecomunicaciones en nuestro país. Una de las grandes leyes que hemos hecho aquí de manera conjunta es la ley de banda ancha, la ley 29.904, que ya va a permitir que haya la fibra óptica en todo el Perú. Esa, Incluso es bueno que ustedes sepan, algo que yo de manera eh, fraterna le hago una autocrítica o crítica al gobierno, es de que la semana que acaba de pasar ya se firmó el contrato entre el operador neutro, entre la empresa mexicana Azteca Telecom, con el, con el Estado, pero sin embargo casi nadie se ha enterado que se ha firmado ese contrato, y nadie, nadie se ha firmado, y es importantísimo para el país, y ese contrato se ha firmado en virtud de la ley de banda ancha que nosotros aquí trabajamos y se aprobó en el Congreso de la República. Les digo esto porque hay bastante dinamismo que nosotros le hemos eh, insertado desde esta comisión. Luego también está la ley de telefonía móvil, en la que yo le estoy haciendo el seguimiento al reglamento de esta ley. El, el ministerio nos ha ofrecido que para el mes de agosto ya va a haber el reglamento de esta ley. Esta ley que va a buscar que las tarifas bajen prácticamente en un 30% o a un 30% piense que todas estas normas, porque les comento, eh, son sueltas, que están generando impacto, pero hace falta un marco legal. Un marco legal que es la renovación que encuadre todo este, este tema de las telecomunicaciones en nuestro país. Cuando yo venía acá a, hoy, al, acá a la comisión, les soy sincero, mientras venía, yo eh, me movilizo a veces caminando, a veces en taxi, voy micro, en lo que sea, pero hoy me tocó, eh, venirme a un taxi bastante vejestorio, le soy sincero, en la que incluso yo venía ahí pensando cuál es la importancia que tenemos los legisladores, la importancia que tenemos los legisladores de buscar las grandes reformas que tiene nuestro país y es por eso que esta ley que hoy les voy a traer, que ya prácticamente como les dije el año pasado estaba para el predictamen y lamentablemente no se dio en principio estamos planteando nosotros que existan los nuevos principios los principios que rijan a las telecomunicaciones principio de universalidad Principio de protección y defensa del usuario, administración y usuario eh, y deficiente de los recursos escasos, como el espacio radioeléctrico, promoción de la convergencia de redes y servicios, promoción de la inversión y la innovación tecnológica. También es importante la promoción y vigilancia de la libre y real competencia. Ahora en nuestro país, queridos y estimados colegas congresistas, no existe competencia, el mercado está concentrado. Está concentrado. Si ustedes analizan el, todo el nivel de concentración de la telefonía móvil, vamos a ver que está concentrado. Por otro lado, también es importante que exista el principio de lo que es la simetría de las telecomunicaciones, el principio los fomento de eficiencia y productiva, el principio de uso de, de, de compartido de infraestructura. Algo que ahora nos preocupa a nosotros, que incluso la semana pasada hemos estado discutiendo la ley general de la infraestructura, donde encontramos que lamentablemente, si nosotros no establecemos el uso de la compartición de infraestructura, no vamos a tener éxito. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros, por ejemplo, a un operador que se dedica a instalar eh, infraestructura o torres, sobre esa torre puedan poner varios operadores sus antenas. Y ya no vamos a permitir que haya un bosque de, o una selva de torres. Y eso es importante a través de este principio de uso de la compartición de la infraestructura. Y el principio de la neutralidad de la información. El principio de la información de uso de aplicaciones y protocolos de banda ancha. El principio de la igualdad y trato del servicio. Y algo muy importante, el desarrollo de la zona de frontera Acá está mi colega congresista Pari, que él es de la región de Tacna y yo de la región fronteriza de Cajamarca, donde vemos que muchas veces ahí las telecomunicaciones no están de manera correcta. Les comento una anécdota. Yo estuve en la frontera con Ecuador, en la zona de San Ignacio, y resulta que había una señora que estaba dando servicio, según ella cobraba por su servicio celular un sol. Y luego, y todo el mundo, eh, le, ella alquilaba por una llamada de 30 segundos un sol. Y según ella estaba haciendo el negocio de su vida. Pero luego le vino una factura por cerca de 5 mil soles. ¿Por qué? Porque como estaba en zona de frontera, esa llamada ya prácticamente era considerada como un roaming. Miren lo que está existiendo en nuestro país. Son, son, y lo mismo pasa en Tanga. Lo mismo pasa en Tanga. Entonces ya te consideran como una llamada internacional. Entonces la señora, según ella, estaba haciendo el gran negocio de su vida. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta eso. En este en proyecto de ley se considera en primer lugar lo que son la interconexión de las redes, las redes de servicios públicos de telecomunicaciones, viendo el concesionario, viendo los servicios públicos, la interconexión de redes que es muy importante. Luego también es, hemos considerado la infraestructura de las telecomunicaciones como lo que acabo de manifestar el desarrollo de la infraestructura. Por ejemplo, la, los proveedores de redes pasivas, como hoy se llama. Si una, red, una empresa pasiva viene y establece torres en todo Lima, y cuando va a pedir una licencia a la municipalidad y se quiere acoger dentro del marco de los operadores de activos de telecomunicaciones, no lo van a dar servicio, porque no le van a considerar simplemente como un operador. Porque si usted solamente instala torres. Y como la Torres, usted nos da el servicio de telecomunicaciones. Por eso estamos considerando de este marco legal que exista los, eh, la, la provisión de infraestructura pasiva que permita de esa manera desarrollar las telecomunicaciones en nuestro país. Por otro lado, algo muy importante que es el tema de la clasificación de servicios. La clasificación de servicios, algo muy importante. Aquí estamos considerando en este proyecto de ley lo que es el tema de que se vea como la, el, el servicio portador al IP. Es decir al Internet Protocol, el protocolo de Internet. Porque es sobre eso que ahora estamos llevando todos los temas relacionados con lo que es el desarrollo de las telecomunicaciones. Incluso es bueno que ustedes sepan que dentro del protocolo IP hay diversas versiones. Está la versión 4, la versión 5, la versión 6. En estos momentos nosotros estamos en tránsito de la versión 4 a la versión 6. Y ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia? La diferencia son las direcciones públicas. En el IPv4 las direcciones públicas son limitadas. Mientras que en el IPv6 las direcciones públicas son ilimitadas. ¿Qué significa ello? Que nos va a permitir a nosotros que tengamos la capacidad de tener las direcciones en todos los niveles. Direcciones como, por ejemplo, hasta poner a los DNIs, poner al tele, a, los, a las placas de los autos, de los carros. Es decir, en general, ahí también nosotros tenemos que tener en cuenta el uso de lo que significa la parte del protocolo IP. Por otro lado, también los servicios finales, como el servicio de telefonía fija, que se reglamente, la telefonía móvil, el mensaje de voz, el servicio de radio troncalizado, que es, se baja sobre el sistema IDEN, si bien es cierto, está de salida, pero aún eh, Nestel tiene un tema todavía que es importante. Es importante que se conozca los servicios de radiodifusión En esta norma no se está tomando en cuenta porque ellos se consideran que tienen su propia ley. La radiodifusión tiene su propia ley y eso es lo que acá se establece que se vea de esa manera. Por otro lado, también... Es importante que, eh, me gustaría que el asesor de eh, esta Cama... Eh. Por otro lado, también eh, es importante que nosotros tengamos en cuenta el tema de las concesiones, autorizaciones, permisos y licencias, que esto en definitiva cae dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La autorización, el permiso, la licencia, les, el tema de derechos intransferibles, el contenido, alcance, y condiciones especiales, pago de derechos y concesiones y autorizaciones. Es importante reiterarles que este proyecto de ley es marco y no se entra de manera específica a la ley de radiodifusión. Ahí había una preocupación por, cierto broadcaster, por ciertos broadcasters, eh, por ciertas personalidades del mundo de la radiodifusión que estaban preocupados al respecto. Y acá le decimos por su intermedio, señor presidente, que esa es otra ley que entiendo que el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones está trabajando. Acá se dice que se reglamentará o se regulará a través de su propia ley. No hemos querido entrar ahí porque es un tema bastante conflictivo. Por otro lado, el tema de recursos escasos, también con el espacio radioeléctrico, es bueno que se sepa que el... El recurso escaso que tiene nuestro país y todo país es el tema del espacio radioeléctrico y así por lo tanto se considera como de suma importancia que se reglamente la asignación de frecuencias y control, el tema del canon, de la utilización del segmento espacial y terrestre y por supuesto el plan de asignación de frecuencias. Es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta el plan de asignación nacional de frecuencias. Es importante esto porque en virtud de ello vamos a reglamentar todo lo que es el tema celular, todo lo que es el tema satelital. Ya estamos en la 4G, en Long-Term Evolution, el LTE, que ahora ya está entrando a través de una operadora, pero sin embargo es bueno que nosotros también pongamos ahí los, eh, los, los, la, los reflectores, sobre todo desde el punto de vista para verlo hacia adelante desde un punto de vista prospectivo y por supuesto también estamos considerando la normalización y homologación de los bienes de telecomunicaciones porque es importante que se respete que se respete los estándares mínimos de las telecomunicaciones en nuestro país no podemos permitir que ya siga ingresando cualquier equipo sin cumplir con las normas yo les comento otra anécdota les comento una anécdota. En el año 2000, más o menos, eh, acá en el Perú se, se, se maneja el, la, la señalización digital entre centrales telefónicas por el tema el, el sistema de señalización número 7. Pero ese sistema de señalización número 7 tiene sus propias, sus propias eh, reglamentaciones. Está el europeo, que es el EXI, y el americano, que es el ANSI. Una vez yo trabajaba por una empresa eh, operado, eh, proveedora de equipos de telecomunicaciones, específicamente Lucent Technologies, que en su momento fue la número uno en el mundo por el desarrollo de la capacidad de innovación tecnológica. ¿Qué resulta? Resulta que desde Estados Unidos una empresa X trajo una central telefónica, trajo una, una central telefónica pero con los estándares americanos, es decir, con el ANSI. Quiso traerlo acá al Perú, lo trajo acá al Perú y lo quería poner a interconexión, pero como acá en el Perú funciona con el EXI, con el eh, sistema europeo, no coordinado. Entonces, ese tema de la homologación, de la normalización, tiene que establecerse de manera clara y contundente, señor presidente y colegas congresistas. Y también, como les dije hace unos instantes, es importante que tengamos en cuenta el desarrollo del proyecto de la zona de frontera y, por supuesto, también es necesario regenerar el mercado de servicios a través de un régimen de empresas, eh, las prácticas prohibidas, es decir, que se fomente la libre y leal competencia. Eso es lo que nosotros queremos, la libre y leal competencia. Que se entienda que este proyecto de ley no es estatista, el objetivo de lo que hemos desarrollado este proyecto es desarrollar el sector. Si nosotros no desarrollamos el sector, vamos a hacer que nuestro país esté condenado a no cumplir con lo que en la UIT en Ginebra se estableció bajo el paradigma del acceso universal. El paradigma del acceso universal significa y considera que todas las personas del mundo puedan tener acceso al servicio de las telecomunicaciones. Por lo tanto, es importante que así como en el mundo se ha establecido el acceso universal, aquí también nosotros los peruanos debemos de buscar que el acceso se lleve a todas las eh, provincias y a las zonas más alejadas de nuestro país. Y aquí también se reglamenta de manera general el tema de la función del sector de las telecomunicaciones, fundamentalmente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quienes son los encargados de dar las concesiones y eh, fiscalizar el tema de la calidad del servicio juntos con Ocictel. Y, por supuesto, a Ocictel ellos nos pidieron que, que no lo pongamos acá de manera específica porque ellos tienen su propia ley orgánica que está establecido a través de la PCM. Y en concordancia con los señores de Ocictel, aquí solamente se ha considerado de manera general el artículo 78. Y por otro lado, también se considera que es de suma importancia, para mí es muy importante, que así como se promueve la pequeña y mediana empresa en otros sectores, aquí también se promueva el tema de las microtelcos para de esa manera poder desarrollar. Como ustedes podrán ver, eh, colegas congresistas, este proyecto de ley que eh, ha sido trabajado cerca de dos años, eh, de manera concertada y consensuada, ha buscado recoger el espíritu de todos, eh, el año pasado le, recogiendo la preocupación del señor viceministro eh, con la venia de, de ese entonces del presidente de la comisión, el congresista Rogelio Canches, se acordó darle eh, más tiempo al ministerio y a Ocictel y así se ha dado y así hemos trabajado y por eso traemos esto, este nuevo texto sustitutorio concertado y consensuado, señor presidente y colegas congresistas. Gracias. Gracias, congresista. Abrimos el debate sobre el proyecto con este Hurtado. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, para felicitar al congresista, Mesía Guevara, que conoce bastante bien el tema y me parece muy importante eh, de una vez eh, pasar los 20 años de, de plazo que ha habido para tener esta ley. Sin embargo, yo tengo algunas uh, cuestiones acá que me preocupan. En primer lugar, este, el asunto, de él dice que ha conversado, ha tenido reuniones con todos, sin embargo aquí lamentablemente ya debería haberse pedido por escrito esas, esas para que tengamos un aval. ¿no? Sin embargo aquí solamente tenemos, dice la opinión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que sí tiene opi opinión favorable. Y luego el otro que tenemos eh, que dice, a la fecha no ha recibido informe, se refiere al OCIPTEL. Eh, me gustaría que se pueda oficiar desde la comisión para que tengamos los documentos. Eso ayuda mucho en la discusión en el Pleno también, ¿no? Si se tiene la mayor cantidad de documentos escritos, ya eso evita las discusiones porque están preguntando todos. Cada vez que se presenta no tenemos de economía y finanzas, no tenemos de esto. Y otra vez se vuelve a la comisión y estamos con la misma cosa. Si desde aquí las conversaciones que él ha tenido podría pedir aparte ya todo y documentarlo para incluirlo y tenerlo como opinión sería importante. Eh, eh, me, me parece bien la observación del congresista Hurtado, entonces yo eh, por su intermedio me voy a remitir a traer las actas, porque han sido reuniones de trabajo aquí, aquí en la, incluso unas ha sido en esta sala. Aquí han estado ahí todos los ICTEL, el viceministro, el Ministerio de Economía y Finanzas. Eh, yo me comprometo en darle esas, esa documentación, señor presidente, cuando vaya al pleno ya tengamos esa información. Continúe con sí, este, sí, eso nos va a ayudar muchísimo en la discusión del Pleno, no tengamos que nos estén tirando otra vez a la Comisión. Lo segundo, este, nosotros sabemos que las tecnologías de la información están relacionadas bastante con la Internet. Ahora eso es de común conocimiento en el mundo. Eh, sin embargo, lo que yo no entiendo muy bien acá, si la legislación fuera de la red, lo entiende usted como aplicado dentro de ella, es está porque tenemos una legislación fuera de red que es bastante conocida, y no sé si eso lo incluye acá porque yo he tratado de leerlo y verlo más o menos en términos generales y pareciera que no, no, no, no veo esa relación, ¿no? pero usted que conoce más el tema puede ampliarnos un poco más. Primera pregunta. Segundo, este, otro asunto de terminología que también conviene ser muy claros es respecto a un término que utiliza bastante usted, servicios de información. ¿A qué se refiere? Solamente la parte técnica, es la parte de las licencias, es la parte del servicio, de la comunicación que se entrega. Eh, o sea, no se, entre, no se ve algo claro. Me gustaría que lo pudieran poner eso en el glosario final que se está poniendo el anexo. Al final hay un anexo, ¿no? Donde se pone usuarios, contenidos, convergencia, todo. Y podría ponerse ahí servicios de información. Eso lo tenemos en los artículos 2, 25 y 26. Se utilicen varias oportunidades, ¿No? Eh, que es necesario definirse solo por precisiones jurídicas, que siempre uno tiene que tener dado que existe la ley. Lo tercero, señor presidente, es referente a un tema que ya preocupa bastante a nivel internacional. Eh, Ecuador también hizo una normatividad para estos temas, pero eh, hizo posible que se diera una ley muy genérica, y en la reglamentación se estableció todo para controlar la opinión de la gente. Eso fue problemático porque inclusive la OEA, ¿no? en el 2013, la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la OEA le dice a Ecuador, señores, ¿qué pasó con usted? Están cortando la libertad de expresión. El tema estaba ahí metido, o sea, se dio una ley un poco genérica, pero en la reglamentación se hizo todo lo posible para malograr la libertad de prensa. Eso también es lógicamente eh, cuestionable, ¿no? Porque lógicamente los equipos no lo tenemos para solamente para transmitir uh, alguna cosa, sino también opiniones, ideas, un manejo. Y entonces este es un tema que debería, eh, digamos, verse. Porque yo tengo aquí, por ejemplo, este caso que sucedió en el Ecuador. ¿No? y que eh, tiene que ver con una reglamentación internacional. Hay una norma especial internacional contenida en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que precisa en la segunda parte, dice, el ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar, tiene ya el respeto a los derechos, la protección de la seguridad nacional, el orden público, etc. Y esa parte, ¿no? Eh, ahora nosotros tenemos aquí, en las uh, eh, precisamente porque en la última parte, eh, en la disposición complementaria final, en la primera, donde habla del régimen sancionador, dice el régimen relativo a los sujetos de infracciones las infracciones y sanciones, las medidas cautelares, el destino de bienes incautados y el destino de los ingresos por derechos, tasas, cano y multas se sujeta a lo dispuesto en la ley específica de Ociptel. Él lo manifestó hace un momento, Ociptel dijo que tenía su propia ley, ¿no? Eh, pero de todas maneras, aquí tiene que verse un poquito el tema de la reglamentación internacional. ¿Me pide una interrupción? Sí, eh, yo creo que, gracias, congresista Hurtado, por la interrupción. Y sería bueno que vayamos eh, respondiendo a las inquietudes, sobre todo a la última que, que quisiera decirle al congresista Jesús Hurtado, de que lo que él dice es cierto, pero está para otra norma. O sea, por eso le decía de que en esta norma no estamos considerando el tema de la radiodifusión. O sea, que lo que usted dice, eh, lo que ha pasado en Ecuador, es en el tema de la radiodifusión. Acá estamos única y exclusivamente eh, viendo el tema del marco legal de las telecomunicaciones. Por eso, en el punto específico de radiodifusión, se ha puesto que se normará de acuerdo a su propia ley que están trabajando en estos momentos ya el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Aquí no estamos tomando en cuenta para nada el tema del control de medios, el tema de acá es puro telecomunicaciones y lo que se refiere de la reglamentación es cierto. Es cierto lo que usted dice. Por eso los congresistas tenemos la obligación de estar en permanente contacto y fiscalización en tema cómo se va a llevar el reglamento. Y porque el reglamento tiene su propio procedimiento. Es decir, que el Ejecutivo hace el reglamento y luego lo lanza para una prepublicación y es ahí donde nosotros debemos estar pendientes. Incluso para la ley de banda ancha yo estuve bastante cercano, incluso eh, mandé las propias observaciones a la reglamentación que ellos estaban haciendo. Yo estoy plenamente de acuerdo con usted, pero es una labor que nosotros, los congresistas, debemos estar permanentemente fiscalizando. En lo que se refiere a su preocupación, es válida, pero dentro de lo que es el tema de la comunicación masiva. En este caso, eh, estamos trabajando fundamentalmente en la ley de las telecomunicaciones. Sí, yo. yo gracias por en, eh, la explicación. Voy entendiendo algunos temas también. Y lo que me preocupa es esto: que. Eh, la ley de radiodifusión se refiere lógicamente a las radios y las televisoras donde se pasa la documentación. Pero el día de hoy eh, ya no usamos mucho eso, eh, las redes sociales, el Facebook, el Internet, eh, todos con protocolo IP que se están utilizando, ¿no? Inclusive, el futuro, ¿qué protocolo habrá? De repente va a cambiar totalmente porque la ciencia va avanzando en eh, otros nuevos sistemas de comunicación. Vendrán los drones, tendremos comunicación de arriba de otra forma. Entonces, eh, yo no encuentro en la ley, eh, digamos de radiodifusión, el tema del Internet. Creo que esto está tratando de verse más bien acá. No sé si me equivoco. ¿Quién, entonces, ¿quién determinaría el tema de la utilización y el manejo del Internet? Porque ya estamos hablando de un tema que está siendo cada vez más grande y que alguna reglamentación internacional haya, ¿no? Pero digamos, nacionalmente, sí, porque ahí hemos visto por, eh, a cada rato los problemas que hay, ¿no? Porque ahí ya no hay controles, no se están dando leyes específicas. Y esto está avanzando grandemente. A eso iba mi referencia fundamental, señor presidente. Muchas gracias. Congresista, Mesía Guevara. Eh, yo encuentro válidas las preocupaciones de mi colega congresista Jesús Hurtado. Y como le vuelvo a reiterar, eh, hoy existe un mundo bastante complejo. Cuando nosotros empezamos a discutir este proyecto de ley, precisamente lo primero que nosotros decidimos fue a, a definir el alcance de, este, de esta iniciativa legislativa. Y sabíamos lo que usted dice, es decir, su preocupación. Ahora que incluso que existe el famoso debate de la concentración de medios, existe todos estos temas, nosotros decidimos no entrar en este tema de la rodifusión, porque este tiene su propia normatividad, como usted bien lo ha establecido, ya tiene toda una serie de aristas como control de contenidos, como usted está bien diciendo, en la cual yo, por ejemplo, jamás voy a apoyar que haya un control de contenidos, jamás, porque eso sería coactar la libertad de prensa. Pero aquí lo que estamos haciendo es fundamentalmente a las telecomunicaciones, a la infraestructura. Y es por eso que usted podrá ver que cuando llegamos al, valor, al sistema de la radiodifusión, ahí se pone específicamente, se reglamentará por su propia ley. Entonces, es allí y es ahí donde me imagino que incluso es otra tarea que acá debemos de trabajar ya, pero es otro proyecto de ley que así como CICTEL está trabajando su propia su propia ley, entonces ya cuando se llegue a este tema eh, ya es otra tarea bastante difícil que se debe debatirse y debe primero prepararse y luego debatirse el tema de manera concertada, tal como nosotros hemos trabajado, el tema de esta, lo que a usted le preocupa y que yo comparto su preocupación, incluso usted muy bien ha referido a temas internacionales para evitar lo que pasó en Ecuador y en otros países, eh, eh, incluso tener como, como benchmark a lo, que, lo que pasa en Francia, lo que pasa en Inglaterra, lo que pasa en Italia, en Estados Unidos, en la propia España, donde ahí sí hay una amplia, eh, digamos, amplitud, hay una amplitud en lo que se refiere al acceso a las comunicaciones. Yo comparto con usted, pero como le reitero, es un tema eminentemente eh, de radio que tiene su propia norma. Eh, muchas gracias, señor presidente. Este, como solo está para, para la... este, entonces pedirle que cuando decíamos servicio de información se refiere a infraestructura. Y si eso lo, se pone claramente en el glosario para que no se diferencie, porque si dice servicio de información y, y el otro va a entenderlo por el otro lado, estamos mal. Okay. Por entonces, lo menos esa fuera mi imprecisión que yo tenía, por eso le estaba pidiendo. Presidente, gracias. entonces sí, yo con esta por gracias, gracias, presidente. Eh, Recojo la preocupación del congresista. Eh, vamos a precisar en glosarios eh, lo que es el término de servicio de información. Para evitar lo que él muy bien está expresando, y suscribo lo que él dice. Hay que respetar la libertad de expresión. Por lo menos yo vengo de un partido que siempre ha respetado la libertad de expresión. Congresista Monterola. Muchas gracias, presidente. Saludo también a mi, a mi colega Mesías Gerara por el proyecto de ley 18-19, ley general de telecomunicaciones. Eh, yo la verdad que no entiendo mucho de este tema, pero creo que es una ley de suma importancia, propone una nueva ley de telecomunicaciones. Sin embargo, la revisión de la exposición de motivos del referido proyecto no se advierte una evaluación técnica, económica y legal que sustente los cambios propuestos en materia regulatoria, elemento que adquiere especial relevancia si tenemos en consideración que la nueva ley de telecomunicaciones implica modificar el elemento central de la política regulatoria de uno de los sectores más importantes del país, como está proponiendo como congresista. Guevara, y acá hay un ejemplo importante que quería yo tomar en cuenta, por ejemplo, un ejemplo de, del caso colombiano, en el que el proceso se inició en el año 2006, culminó con la aprobación de la ley 1341 en el año 2009, por ahí estamos cerca ya, a la ley de telecomunicaciones de la información, es decir, se batió casi tres años, o más de tres años, después de adoptada la decisión de la reforma del marco regulatorio del sector de telecomunicaciones, este proceso formó parte de la reforma del sector a través del plan Vive Digital, que ha sido reconocido a nivel internacional como una buena práctica a ser observada por los gobiernos. Entonces, eso yo creo que hay que tomar en cuenta. Y ahora el otro punto que me preocupa así bastante, señor presidente, es el, el tema de las opiniones. Acá solamente tenemos una opinión favorable, acá está, de Mincetur y las otras no han llegado, conforme también lo ha expresado el, co el colega Hurtado, y por ello yo, yo pido que este debate se, se amplíe mucho más, dado que acá hay una experiencia colombiana que debería ser vinculante a esta, a esta ley general de telecomunicaciones. Yo, yo sé que el espíritu de la norma es, es apoyar el desarrollo, pero sin embargo creo que hay que ampliar el debate para llegar a un buen consenso y que esta ley también tenga ese mismo reconocimiento, como esta ley colombiana, no el reconocimiento internacional, y eh, la verdad que este, yo pediría que se postergue el debate para mejor análisis y se invite también a los especialistas, y por qué no invitar a los especialistas internacionales, como, como el caso colombiano. no Eso, muchas gracias, presidente. Congresista eh, Macías. Eh, señor presidente, el tema de la regulación, otra vez les digo, de que, eh, a partir del artículo 75 de este proyecto de ley, se establece claramente que eh, la ley eh, eh, se reglamenta a través de OSICTEL. Ellos tienen su propia ley, incluso está debatiendo, se está en el pleno. Incluso ha pasado por esta comisión que nosotros la aprobamos. Aprobamos ese tema eh, regulatorio, incluso donde se eh, incrementaban las sanciones por parte de la Ya fue aprobado aquí, en, este, en, este, en esta comisión. Por lo tanto, el tema regulatorio, como usted lo está expresando por el intermedio del Congresista, de la presidencia del Congresista de Monterola, ya fue aprobado. Y es por eso que acá se ha minimizado porque tiene su propia ley o Incluso esa ley ya fue llevada al Pleno y lamentablemente, lamentablemente, esa ley que debimos haber aprobado en su momento se fue llevada a la Comisión de Defensa del Consumidor y a la Comisión de Economía. Y en ambas comisiones, después de largos y duros debates en los que yo he tenido la oportunidad de participar, por, sin ser de esas comisiones, pero sí interesado en que se consoliden las telecomunicaciones en nuestro país, yo me he metido en esos debates, han sido debates durísimos, durísimos han sido esos debates. Y esos ya han sido dictaminados y ahora estamos a la espera que vayan al pleno. O CICTEL tiene que ser fortalecido. Si no hay órgano de regulación, estamos mal. No podemos dejar que esto se quede a libre albedrío. En lo que se refiere al tema de las opiniones, ya le expliqué al congresista Jesús Hurtado, y vuelvo a reiterarlo por intermedio de la mesa, que han, se han hecho mesas de trabajo. Hemos estado dos años, dos años trabajando en, esta, en, esta, en este proyecto de ley. Mesa de trabajo amplios, hemos hecho, incluso hemos participado en conversatorios en el Colegio de Ingenieros Electrónicos de Lima. Hemos estado ahí debatiendo, hemos recogido sus posiciones de ellos, y por lo tanto, no sé eh, por qué se querría que digamos, eh, postergar el debate, o, o no sé, o que hay otros, otros sentimientos o otros intereses que no quiero decirlo, pero, ni pensarlo tampoco, pero sin embargo, este proyecto de ley, si se trata de… de yo, yo he presentado cerca de 80 proyectos de ley, y el, de, y el, y el proyecto que más largo, que más paciencia le he dado y que más concentración a este proyecto de ley. Precisamente para evitar lo que usted está diciendo. En Colombia se ha hecho mucho tiempo atrás. En México, yo lo pongo más que, a, más que a Colombia, lo pongo a México. En México el servicio de las telecomunicaciones se ha llevado a un cambio constitucional, se ha llevado a la Constitución, a tal punto de poner en la Constitución al Internet y al servicio de las telecomunicaciones de banda ancha como un servicio fundamental como un servicio fundamental o derecho fundamental, juntos con el agua, juntos con la luz, así se ha puesto. Y aquí también nosotros ya hemos presentado un proyecto de ley con esa similitud, con esas características que lamentablemente, digo lamentablemente, no lo quieren entender ciertas comisiones, porque esto está en la Comisión de Constitución y hasta ahora no lo quieren ver. Para mí el Internet es un derecho fundamental, por eso estamos trabajando en este proyecto de ley. Y en lo que se refiere a Colombia, Colombia avanzó, es cierto, antes del, de, antes del presidente eh, Uribe, el señor Samper con todos sus problemas que tuvo y luego Pastrana, ellos llevaron todas las grandes reformas que nosotros estamos planteando. Estamos planteando, por ejemplo, que exista el viceministerio de las comunicaciones y TIC. En, en Colombia, ellos han hecho un ministerio de las telecomunicaciones. Si por mí fuera, yo haría lo mismo acá en el Perú, haría el, el ministerio de las TIC. Es decir, el Ministerio de, de Telecomunicaciones, eh, Información y Comunicación, donde esté el gobierno electrónico, donde esté el desarrollo del software, donde esté todas las políticas de Estado, la parte regulatoria, la administración y el escaso recursos que es el espacio radioeléctrico. Por lo tanto, colega congresista, eh, para su tranquilidad y de todos, este proyecto de ley ha contado con la eh, participación de todos, de todos los, los protagonistas, incluso hasta Fin Telefónica ha participado. Claro, ha participado. Todos le hemos dado la oportunidad que participen. Gilá también ha participado. Eso el congresista Rogelio Cánchez en su momento. Y eh, pedí la autorización para podernos, eh, para poder habernos, eh, digamos, eh, reunido en diversas eh, reuniones. Gracias, Jorge. Congresista Baza. Gracias, señor presidente. En realidad hay que felicitar la iniciativa, la fuerza con que le pone la intención de que este proyecto de ley sea aprobado de parte de nuestro colega Mesías Guevara. Plenamente de acuerdo en que es necesario una ley general de telecomunicaciones, eh, pero también tiene que entendernos eh, el colega Mesías de que, Falta algo trascendental, al margen de las especificaciones que ha señalado. Informes del ente rector. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones eh, no ha emitido un informe, es el ente rector. Esto es lo importante. Si buscamos consensuar, si buscamos entendernos y salga un proyecto, bien, eh, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no no no ha, no ha resuelto sobre este aspecto y aquí también indirectamente tenemos que ver un informe real y objetivo de parte de el ministerio de economía ¿no? que seguramente han hecho exposiciones pero documentos informes escritos reales no hay al menos particularmente no no los he podido percibir no es necesario esta ley es urgente es necesario y, y urgentísima diría yo pero si el ente rector no no emite un informe sobre esto vamos a de repente tener serios problemas en el Pleno si me permite el señor interrupción con el presidente. Presidente. Eh, yo vuelvo a repetir colegas congresistas de que las reuniones acá se formó un grupo de trabajo un grupo de trabajo de que vea el tema de las telecomunicaciones y dentro de ese grupo de trabajo se llevaron a cabo mesas de trabajo donde de manera oficial se han recibido las opiniones de todas las instituciones que usted está diciendo. Y están ahí en las actas. Por eso yo me, me he comprometido a, a, a petición del congresista Hurtado trasladar todas esas transcripciones a la presidencia. Ahí ab, habrá habido una, una pequeña, una pequeña eh, digamos, de des, de desarticulación, pero sí hemos trabajado con todos. O sea que eso no es tan cierto que no hay opinión, porque hemos trabajado directamente con ellos. Han habido, yo me comprometo en transcribir o pasar la transcripción de todas esas mesas de trabajo que hemos tenido con todas las instituciones, incluso que han firmado las actas. Gracias, presidente, y gracias, congresista, Justiniano Paz. Continúe sí, con esta... Otra con interrupción? ¿Otra, con interrupción? Bueno, otra interrupción le pide este Hurtado. Congresista Hurtado. Bien. Muchas eh. gracias, señor sí. presidente. Muchas gracias, congresista Paz. Eh, aquí a mí... Eh, me preocupa bastante en la inacción del Ministerio de Transportes. Esto es, hace tiempo teníamos el predictamen y ellos no envían un informe, o no les importa, o tienen otros intereses, ¿por qué no contestan? Eso me parece que es, no sé si falta de presión de la Comisión, o irresponsabilidad de ellos, inacción de ellos, porque es un tema trascendental, es un tema que va a ir en el desarrollo del Perú. Entonces, yo pienso que también... Eh, tanto de quienes debemos tener respuestas rápidas, como es del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Economía, Presidente del Consejo de Ministerio, porque a todos ellos le han oficiado, y le han oficiado con anticipación, ¿no? todos están siendo oficiados 2012, 2000, 2012, 2013, de manera que eh, yo no sé qué sistema ustedes, que son conocidos más antiguos, pueden saber cuál es la estrategia que hay que llevar para obligar a estos ministerios a que contesten, que digan de una vez sí o no, por qué se oponen, o lo que sea, porque... Va a pasar igual. Nosotros, nosotros vamos a llevarlo al pleno y otra vez nos van a tirar abajo. y Nosotros queremos que la comisión tenga siempre esos proyectos por unanimidad. Y por eso, inclusive, el que yo planteé, inclusive dije, no, señor, ya, que voy a trabajar con el ministerio y que me dé un documento que me diga, y le he pedido al mismo ministro, lamentablemente ya se fue. Ahora no sé a quién tengo que pedir otra vez que me dé el informe, porque me diga, ya, pues, o no sale, o sale. Esto debe ser igual. ¿Debe haber alguna posición muy clara de la comisión ante estas autoridades que no cumplen? Gracias, señor presidente. Gracias, señor Conocista Y ya están dos interrupciones. ¿Le pido una tercera por excepción? Depende bueno. de usted, señor presidente. No hay eh, problema usted, de mi yo, parte. Vuelvo a, yo vuelvo a reiterar. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en las mesas de trabajo, que son oficiales porque acá se hizo un grupo de trabajo y está grabado, está todo eso, ahí han expresado su opinión tanto el Ministerio, tanto el el FITEL, o sea que ellos han estado acá y el propio Ministerio de Economía y Finanzas han estado acá presentes. O sea que sí lo han hecho, sí han emitido su opinión dentro del grupo de trabajo. Por lo tanto, eh, yo como les digo, es importante que yo pase. Bueno, a mí me llama la atención que el congresista Monterola parece que no le interesa ese proyecto de ley y que quede bien claro que él está saboteando esta reunión con su ausencia. Bien, este, justamente en este momento hay comisión de presupuesto, ¿no? Y hay muchos congresistas que están en la comisión y también a la a fiscalización, ¿no? Concéntame, Montero, por la alusión. Sí, presidente. Lo que pasa es que yo no le permito al señor Mesía Guevara, en delante me de hizo no, que yo tenía algún interés. Yo, yo solamente he dicho la, la experiencia colombiana, hay tres años de debate. Le he pedido que haya un especialista internacional, porque es un tema de índole nacional. Estamos hablando de un tema muy, muy importante. Y yo creo que, ¿qué tiene de malo que hay que debatir un poco más este tema? O, no, ¿O usted quiere sacar una ley e imposición? No hay, del ente rector no hay una opinión, señor Mesías Guevara. Está escuchando usted al congresista Pasa. Yo también le dije. Entonces, ¿no le permite a usted decir eso, A ver, eh, eso, pues, el diálogo, ¿sí? Por, se por supone favor. Que, se supone que si uno tiene que hacer, tiene que cumplir también con las con la otras comisiones, ¿no? Y es más, está, está viniendo el, el embajador de Marruecos, que me ha invitado a estar junto a la presidencia, y no le puedo también decir, o lo tengo que pedir permiso al señor Mesías Guevara para lo que tengo que hacer también. Muchas gracias, presidente. Le recuerdo, señor presidente, que yo estoy en la palabra. pasa, usted pasa. Eh, en realidad, siempre con el ánimo de construir, eh, el colega Mesías no, nos tiene que entender, no es, no es el ánimo de, de estar en contra. Reitero, si hubiera una votación, de repente eh, haría de forma positiva. Pero hay pues informes negativos. En el de economía, por ejemplo, aquí tengo un informe escrito que <coughs> ¿no? dice, eh, emite una opinión desfavorable. Mientras que hay de economía un informe desfavorable de transportes y comunicaciones, no hay. Yo sinceramente eh, concuerdo también con la posición del colega Samudio, en el sentido de que, Hurtado Samudio, perdón, en el sentido de que el Ministerio de Transporte de repente se ha dormido pues en sus laureles y en no enviar los informes y después eh, o no le interese pero eso yo creo que podemos rectificarlo colega Mesías, podemos rectificarlo y pedir el informe de transportes que es el ente rector, más que economía me interesaría a mí el informe de, eh, del ente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones yo Estoy de, plenamente de acuerdo con el ánimo de que usted tiene, de que se quiere que esta ley, pero hay situaciones que tienen que cumplirse, lamentablemente somos, que, creo, respetuosos de algunas disposiciones, y no, no se han rechazado ¿no? los, los proyectos en el pleno por, por no adjuntar comunicación o informe necesario. Reitero, eh, esto debe ser motivo de un, de un debate más amplio, que vengan de repente el, el representante del viceministerio y lo diga aquí ante la comisión, de repente ha tenido la oportunidad de hacerlo ante la comisión de trabajo o el grupo de trabajo, pero ante nosotros no lo ha hecho, ¿no? Gracias, Condecreto. Este, Condecreto, este Mesías. Presidente y colegas congresistas, la, la constitución del Perú es clara y expresa. La constitución dice que los que se encargan de hacer las leyes es el Congreso de la República. Nosotros somos los que respondemos al pueblo peruano. Es cierto que cuando se elabora un proyecto de ley hay que recibir las opiniones del Ejecutivo. Y estas opiniones se pueden recibir de manera directa, expresamente o en mesas de trabajo. Nosotros hemos recibido a través de mesa de trabajo. El debate ha sido amplio, el debate ha sido duro, pero sin embargo, si nosotros vamos a seguir pensando de que si es que la, el ejecutivo no manda una carta de manera oficial, entonces sabe qué de, de, colegas congresistas cambiamos la constitución. Simplemente digamos todo lo que es hacer leyes se le pasa al ejecutivo y convirtámonos en damas de compañía, si quieren, del ejecutivo. Una interrupción interrupción la introducción con esta pasada, y otra con esta casi. Le rogaría de que se calme un poco. Nadie está en contra de la Constitución. La Constitución dice que nosotros tenemos como una prioridad o un deber fundamental el legislar. Pero es que tienen que ir en concordancia, no podemos tener el legislativo en forma aislada, una isla. Estamos dentro de una institucionalidad, y en este caso el Ejecutivo es quien tiene que opinar para que estas leyes salgan consensuadas, porque no vamos a sacar leyes que porque se nos antojó y lo, lo hacemos por hacer para que luego el Ejecutivo tampoco lo acepte, no lo ejecute. Esto, esto es la intención nuestra, la intención nuestra, colega Mesías, es, es esa, de que haya un consenso, saquemos este proyecto de ley en forma um, mejorada, de repente con la opinión del Ministerio de Transporte que se le puede dar un plazo, un plazo perentorio para que haga este informe. Presidente, gracias. Le pido una segunda interrupción a Costa Casio. Bueno, con Costa Acacio. Eh, Bueno, yo le pido a mi colega Mesías de que los congresistas no somos damas de compañía, ¿no? entonces lo dijo, por eso yo pido que se retire esa palabra, no podemos, estar, creo que estamos en una sesión en la cual tenemos que comunicarnos alturadamente, y por lo mismo yo entiendo, ¿no?, que aquí vemos que los colegas de repente hay ciertas cosas que se deben cumplir y eso le incomoda, yo entiendo ello, pero tenemos que ampliar, creo que con ma mayor altura, eh, y todas las leyes salen consensuadas, y principalmente yo le saludo a usted porque el primero que se preocupa dentro de todo el Congreso sobre telecomunicaciones es usted, por la misma carrera, la especialidad que usted conoce ampliamente y creo que está aportando muy bien a nivel nacional en todo lo que se refiere a la banda ancha y todo. Y yo le estoy apoyando incluso en todos los proyectos, este, Mesías. Por lo tanto, considero de que aquí se debata alturadamente, si es que hay que debatir más, y en todo caso creo que hay documentos que deben eh, incrementarse o implementarse, y de acuerdo a esos documentos que se, que se adhiera, que, que tengamos la, la respuesta clara de las otras autoridades, Creo que nadie va a estar en contra de aprobar esta ley, al menos yo estoy a favor. Pero eh, así como estamos viendo con estas discusiones, creo que aquí si buscamos votos no va a haber. Y entonces, por eso, pero tampoco se trata de eso, pues, Mesías. Lo que se trata es de que tenemos que aportar para nuestro país, como usted lo está haciendo. Y nosotros tenemos que sumarnos porque estos proyectos son positivos. Y eso es lo que solicito. Bien, Gracias. Eh, congresista Mesías, el tema es el siguiente. El tema, si otros acá contamos, prácticamente, como bien lo dice el congresista Casio, ya se fueron, se fueron milagrosamente a un congresista que dice que viene de tan lejos, le dan un papelito, le la paporreta y se va, deja sin coro y sabotea acá a la reunión. ¿Qué significa eso? Que no hay voluntad, pues. ¿Qué significa eso? Simplemente que no les interesa el país. Y el Ejecutivo, lamentablemente en su mediocridad, lamentablemente en su gran desorientación, que no sabe a dónde va, que no sabe cuál es el destino histórico del país. Estamos yendo en contra de la historia, de la sociedad del conocimiento, simple y llanamente por responder, o por responder a intereses subalternos. Lamento mucho lo que está ocurriendo acá en el Congreso de la República. Y si a usted, colega congresista Casio Guaire, le parece dura las palabras que yo he dicho, usted debe escuchar lo que dice la calle del Congreso de la República que son mucho más duras todavía que la que yo estoy diciendo. El Ejecutivo ha perdido la orientación, no sabe lo que quiere. Como les vuelvo a reiterar, el proyecto de la ley de gobierno electrónico que va a permitir la interoperabilidad de todas las plataformas del país, que va a permitir la interoperabilidad de lo que es la RENIET, de la plataforma informática de la RENIET, del Jurado Nacional de Naciones, de la OMPE, del Poder Judicial. ¿Qué significa eso? Automatizar el país para poder modernizar y buscar las reformas. ¿Usted quiere que haga el Ejecutivo? Agarra y simplemente mandan y dicen, no pasa ese proyecto. Estoy detrás del presidente del Congreso que lo ponga al debate. Y no, porque el señor Cornejo, que tiene una seria acusación presentada por nosotros en la subcomisión sobre el tema de Helios, una serie de acusaciones. ¿Curricita el punto, por favor? Por Tiene que haber punto, ¿sí? señor presidente. Tiene que, por que ver el punto porque estamos hablando acá de la opinión del Ejecutivo. Lo, las opiniones, al final, las opiniones del Ejecutivo no son vinculantes acá en ese proyecto de ley. Estamos discutiendo como legislativo el proyecto de ley. Y, no es un y eso, señor presidente, señor presidente, lamentablemente, lamentablemente, ese, la semana pasada, hemos aprobado acá también el tema del sistema de alertas tempranas en contra de desastres. Aprobado aquí en esta comisión. Lo hemos llevado. Lo hemos llevado al pleno. ¿Y qué ha pasado en el pleno? Otra vez la PCM soterradamente mete un documento con un cuarto de intermedio. Entonces, no señor presidente, colegas congresistas, congresista, colegas, favor, congresistas colegas congresistas, sí viene al punto, porque las opiniones que nosotros vayamos a esperar del Ejecutivo nunca van a llegar, de manera oficial, nunca van a llegar. Vamos a llegar a los cinco años, y espero que el 28 de julio del 2016... Sigamos esperando opiniones de esa naturaleza, porque lamentablemente hay muchas fuerzas fácticas en el Perú que no quieren entender. Yo seguiré luchando para que en el Perú se consolide las telecomunicaciones, porque es de justicia que todos los peruanos tengamos un servicio de calidad. Es de justicia que todos los peruanos tengamos acceso a las telecomunicaciones. Millones de peruanos en el Perú están aislados de este importante servicio. Y millones de peruanos se quejan por el monopolio que existe en el Perú, por la alta concentración que existe en el Perú. Por lo tanto, señor presidente, no es cierto, no es cierto que no se haya conversado y trabajado con el viceministro. Incluso en la legislatura anterior, el viceministro, Raúl Pérez, se presentó acá en la comisión, se presentó o nos hemos olvidado que estuvo acá debatiendo con nosotros la ley general de telecomunicaciones se presentó, por lo tanto no es cierto que no se haya no se haya pedido la opinión señor presidente, yo lamento, lamento que hoy no se haya hecho eh, presentado este proyecto de ley, lo que sí quiero que el pueblo peruano sepa que mi bancada y especialmente mi persona ha hecho el gran esfuerzo por colaborar y poner un grito de arena en lo que es buscar la transparencia de las telecomunicaciones. Yo les agradezco por haberme escuchado y decirle al pueblo peruano que esté vigilante y a la expectativa de lo que pasa con este gobierno y con algunos legisladores, que no les interesa el Perú, solamente les interesa su interés subalternos. Gracias, presidente, y paso retirando Bien, nosotros lamentamos de verdad que acá nosotros en la Comisión de Transporte no recibimos ninguna presión de nadie y justamente prueba de ello que... En la última sesión hemos convocado es solamente para discutir como único punto el tema de la comunicación de ese proyecto, que pues nos parece muy importante. Nosotros, eh, nosotros llevamos pues, a que sea, a todos seamos tolerantes en la discusión de los temas, no podemos estar de acuerdo todos, justamente ese es el debate enriquecedor, pero tampoco no podemos permitir, porque acá se viertan eh, palabras pues, ofensivas contra algunos congresistas. ¿no? Entonces, en ese sentido… Comunista Pasa, quería... Sí, eh, muy lamentable, de repente comprensible la situación de la impotencia de nuestro colega Mesías, que se ha ido, me hubiese gustado decirle estando presente. Pero la democracia es así, pues tenemos que debatir, no podemos venir a imponer, no, tampoco podemos nosotros presionar para que salga un proyecto de ley porque quise o porque no quise. Ha, ha habido la exposición de los demás colegas, que nadie está opuesto, nadie está opuesto, señor presidente, y colegas, hemos notado también que no hay, si no queremos la intencionalidad de que, se, de que sea algo correcto, algo consensuado, que haya el informe del ente rector, que haya el informe de otras entidades, porque vemos de que en otros países ha tenido pues, serias consecuencias la no eh, participación de toda una comunidad, en ese sentido, Muestro mi extrañeza, pero al mismo tiempo en, lo entiendo, lo comprendo, un joven parlamentario que, imbuido de la emoción de querer hacer las cosas de la noche a la mañana, no puede pasar por esta comisión. Pero la intención nuestra es aprobar esta ley. y No somos, como el adjetivizado, de repente en sus términos de desesperación, que es natural, pero vamos a, en la próxima legislatura a aprobar y que se siente la petición al Ministerio de Transportes que dé el informe correspondiente, porque tampoco no puede huir a una responsabilidad. la responsabilidad se asumen, no se rehuyen. Por tanto, eh, por su intermedio debe hacerse conocer al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que debe pronunciarse al respecto lo más pronto posible. Gracias, congresista Pasa. Lo, congresistas, les pido unos cinco minutos para escuchar a uh, los los amigos de Piura, que est están presentes el día de hoy. Vamos, eh, sobre el punto del debate de este proyecto, vamos a suspenderlo. Y hasta la próxima sesión esperemos pues que el nuevo, en la, en la nueva, el nuevo periodo legislativo se toque como uno de los puntos prioritarios este proyecto de telecomunicaciones. Repito, repito, nosotros como presidentes de la Comisión de Transportes no hemos recibido ninguna presión por parte del Ejecutivo, más bien por lo contrario, contrario, más bien aportando y apoyando para que este proyecto se discuta el día de hoy se agenda como única la única la, la sesión del día de hoy el único punto en la agenda es este proyecto de telecomunicaciones no por pues lado pues, y, eh, tenemos que ser tolerantes y también eh, no sé las cosas pues de la, de la noche a la mañana solamente, sí pero sí abrir la, la, la, el debate ¿no? hasta que se pueda consensuar o sí. votar por mayoría, ¿no?